Oiga, hijo, hijo, will... Me will... una una hijo, hijo, para comer. hijo, hijo, Oiga. hijo, hijo, una hijo, hijo, eh, hijo, hijo, oiga, hijo, hijo. do Shake it, shake it, up, get up, up shake it, so down, up up, up it, shake it, up up, up